Campeones de League of Legends en 10 segundos. Nasus, su básico lo curan. Bunk, por cada minion que mate, te queda daño infinito. Te rarentizo un montón. Pon estas cosas en el piso. No hace grande. Si querés que tu campeón favorito salga en un video, Escribilo en los comentarios.